Uno, dos se escucha, no sé si se escucha, váyanse a la escucha, no sé si se escucha Ahí estoy, estoy, no estoy Ahí estoy Me pillé Me pillé tomándose presa Bueno ya, vamos a empezar con otro capítulo de HCH. Mi compañero se atrasó un poco y, claro, puta, por una web de horario tengo que empezar yo. Así que vamos a empezar a... a, a voy a hacer una, una pequeña presentación. HCH, un puta, hijo de la chingana, es un podcast, programa de web, como quieran decirle, que puta, se trata básicamente de hablar de películas de cine a través de una temática y de ahí que salgan las, las conversaciones del mundo, de la vida, que sea, porque finalmente... Eh, una de las cosas bacanas y, y más bonitas que tiene el cine Es que nos permite hablar de todos los putos temas del puto planeta o sea, y, y, y, plan, y tema que pongáis, hay películas que hacen referencia O alguien ya lo pensó, como, como se suele decir Entonces eso, pues yo soy Camilo López Gol Soy un amigo floridano Comunicador audiovisual, hecho de guión eh, Montaje, he metido un poquito en el mundo A, a veces, a veces no en el mundo audiovisual del medio y, y nada, pues voy a empezar a, a, a claro, a, empecé a hacer este programa un poquito como para salir de la rutina, para empezar a, a transmitir cosas que yo mismo sé y que, que me parecen interesantes de cine y creo que no se habla mucho, eh, y también para guardar un rato en realidad. Me lo, me lo, me lo aconsejó la psicóloga y, y le hago mucho caso a la psicóloga. Después de hacerle el amor a la psicóloga, le hago mucho caso de la psicóloga. Es en un chiste, yo no, no, Cuando hago chistes no me río. Entonces la gente suele pensar que hablo en serio. Y nada. Espérate, parece que parece que llegó mi amigo. Les, voy, les... ¿Ya? Uno, dos, uno, dos. Ahí. Lo estoy invitando, lo invité. Está invitado. ¡Bam! pa para pa para para para, para. ahí está parece no he llegado todavía weón oh, <risas> buena sí no empecé pero si te puse ahí antes nunca sé nunca sé si sí, está que... tu cámara mala o si está ahí Ah, voz ya, bueno. ya. ya está ah buena buena te adelantaste en el ya buena yo tenía toda una introducción hecha pensaba así como a activarla y y bien, oye, pero veo súper bien el no, espejo sí, de televisión. No, si me conecto, ¿no? dame cinco minutos y estoy listo. De hecho, ah, dale. tengo que dejarlo aquí, lo escucho. ¿no? Así que eso, Sí, lo que acuérdate ¿ah? que dijiste de... No, no nunca olvides. de te <risa> No escuché, ¿no? Oye, puta, no, no, nada, nada, no te estoy entendiendo nada. Está con mucha distorsión, hay mucho delay, hay mucho delay, entonces... Dale, dale, dale, dale. sí. Yo aprovecho de hacer una super introducción entretenidísima, loca, y, y, puta, llena de, de unos giros, weón, bueno, de, a lo más, a lo más, ton, película, no, no, Nolan. <risa> a lo Nolan. <risa> a lo Nolan, que me, me encanta, da, me encanta. Me voy, échame. Dale. ¿Cómo te puedo echar? No sé cómo te, no, ándate, pues. Eso. Bueno, este fue solo el amigo, qué bueno. Qué bueno, qué bueno cuando la gente se va sola, este me parece una, un, un avance, en cualquier, en cualquier amistad, en cualquier amistad, la, la gente no tiene que esperar a que le digan que se vaya, se va sola, eso me parece muy bien. Ya, oigan amigos, eh, bueno me, me, me nublé un poquito antes, pero eh, yo estoy aquí también para auspiciar un poco mi, mi productor audiovisual que se llama Cachaya Audiovisual, que ahí está, no, no está, lo acabo de quitar, se me había olvidado estaba loco ahí hace bueno hace mucho rato pero ya lo parece al parecer lo quité <risa> somos muy somos muy vivos en Cacha de visto oye ah es puta siempre se me olvida, me cagan estas weas de youtube pero puta si se quiere suscribir ah bueno ahora no ahora no porque estamos en Instagram y no tiene no sé por qué suscribirse ¿me entiende? pero pero cuando vea esto en mi canal de youtube suscríbase Póngale el corazoncito, póngale el, el, ese, ese dedito, la campanita, todas esas cosas que nada no, no sirven. Pero que igual hay que decirlas porque es porque jefe de YouTube. Ya, óigame Este especial del día donde acabamos con mi compadre, con mi compadre René, que es de Barcaza, que tiene un restaurante en Puente Alto, que también se puede suscribir a su a su, a, su, a, su, a, su, a su delivery, sobre todo, que tiene muchos, en la Florida y Puente Alto, tiene muchos seguidores, porque la comida estaba muy buena. Eh, eso por pues, lo que vamos a conversar ahora es de cine chileno. Ah, porque como es septiembre, <ríe> qué loco, Que loco, no ocurren estas cosas así como de locura. Ya, eh, eh, bueno, y yo eso, pues yo lo que un poquito, lo que vamos a hacer, un poquito, es como una breve historia, un breve resumen del cine chileno. Súper breve, sube el pequeño pero de lo de, bueno de todo en, en realidad técnicamente uno piensa que son como 100 años de cine chileno y no no no amigo desde el 73 para adelante porque lo que estaba atrás eh, la mayoría lo quemaron entonces hay muy poco hay muy poco de historia de chile y menos de la historia del cine chileno del de cine chileno eh, entonces en, en realidad en realidad así per se per se se tiene que hablar del cine de, de chile de 1990 en adelante así que es, es poca es súper poquita historia hay, hay, para atrás, obviamente, hay mucho, y hay mucho que escapan y mucho que, hay mucho que está, que sobrevivió al, al 73. Y de hecho, de las grandes películas que, que sobrevivieron están en esa, en esa, época. Pero super poquito. ¿Me entiendes? Que, eh, esa es la palabra, sobrevivieron. ¿Me entiendes? No, no, no quedaron. La, la dictadura, una de las cosas que hizo cuando llegó el 73 es que marcó y lo que estaba para atrás, lo borró. Borró todo lo que no le gustaba, todo lo que no quería. Entonces pues hay mucha de nuestra propia cultura, sobre muy, muy plasmada en el cine, en el cine chileno, eh, en, o en, este, en esto que te digo yo, que, que quemaron literalmente miles de cintas, o si no, las vendieron para hacer peinetas, que por mucho tiempo se fue una leyenda romana que no lo fue, amigo, no lo fue. Usted hoy día se está peinando con peines del cine chileno. Ah, siéntase orgulloso, ah, y se hace la bandera. Ujujuy, uh, uh, uy, viva vi el cine chileno. Eso, eso es un pequeño background... Eh, básicamente el cine chileno, también es un poquito una lata ¿no? pero es más esfuerzo y, y reconocimiento y, y rescate, uno tiene que rescatar cosas del cine chileno, general son muy pocas las películas que se defienden solas y que, y que están redonditas y, y que no, y que uno no tiene que después que estar diciendo hoy oh, puta la weá cine chileno, o igual porque es chilena, vamos, no no no o sea, son, poca, son pocas películas que se sostienen y se, y se defienden, se logran defender sola, ¿cachai? sin, sin un interlocutor al lado tratando de, de defender, y eso eh, puta, marca el cine chileno, es un, es un marcaje ahora últimamente ha habido un, des, un desarrollo que es más grande y que hay una industria y que de hecho se está haciendo reconocido internacionalmente con los todos y con todos los premios pero básicamente este eh, Claro, pero no es, no es como a ver cómo decirlo es como ciertos ciertos grupos de personas ciertas ciertos eh, núcleos son los que están triunfando el resto no en el cine chileno no no, no se está produciendo de hecho no sé eh, haciendo una, una investigación de este, de, esta, de esta conversación que vamos a tener acerca del cine chileno haciendo una investigación me di cuenta que por ejemplo en 1999 se hicieron 40 películas, una cosa así. Yo siempre invento las cifras, es un, es un estimado para que casi más o menos que hicieron muchas películas ese año. Y de las, si te nombro las 40 películas, 39 no las no vayas a saber, qué chuchas y de dónde, viene, por qué, cuándo yo pude haber visto esta película, qué pasó, ¿me entiende? Y usted revisa ¡pum! Año, año tras año, año tras año el, el cine chileno y va a suceder el mismo fenómeno. Hay un montón de películas, pero un montón, el 90% de las películas de cine chileno, las desconocemos absolutamente. No sabemos nada de ellas, no sabemos los directores, los actores, cómo hicieron la producción, cómo resultó la película, dónde la pasaron, dónde la pasaron la película. Ese tipo de cosas no, no, nunca, nunca, eh, no tienen respuesta. O, sea, o bueno... Obviamente tienen respuesta, pero yo no me las sé porque no, porque no es una, no es algo que las podéis buscar en, en, inmediatamente. Hay que sumergirse e investigar. Es, es bastante probable que si tú vayas a la cineteca, cine, cine ¿cómo se dice? Sinoteca, bueno, voy a buscarlo un Google. No. Es, muy, es muy probable que eh, estén ahí como un rescate, pero, pero claro, no, es, no hay un desarrollo, no hay un aprovechamiento de eso. El, el, el 90% de las películas chilenas terminan en una bodega y no las ven nadie. Entonces es muy difícil saber si esas películas son buenas, son malas. Si hay algo que rescatar. Y porque insisto en el concepto del, del rescate del cine chileno, que, que se rescata. No, no, no, son muy pocas películas que se defienden Eso. Así que no llega, mi amigo. Así que voy a empezar. Eh, ya. Tengo ten una pausa, porque yo soy una persona que te puedo hablar dos horas, pero si no, si no tengo pauta, te, me, te, me, te termino hablando de los microbios de, de Venus, ¿cachai?, que sobrevivieron al, al, al, al holocausto nuclear del de, año 88 después de Cristo. Es una historia muy solidaria, esa, no voy a empezar a contarla, pero bueno, voy a empezar a hablar de la breve historia del cine chileno. Ya, esto es un poquito empezando. Obviamente, eh, no quiero hacer un background muy grande de la historia del cine, pero, pero obviamente nace en 1890, a, a, a finales de esos años. Espérame, me parece puta, justo yo ahora mismo. Justo cuando, me, cuando, justo cuando se ponía interesante la cosa. Ahí estamos. Bueno, eso, los años 50... Ya buena puta que estoy elegante, weón. ¿Por qué siempre venís tan bacán y elegante, weón? Y, y me, y, me, y weón, me, me, me abocáis todo. Oye, no te escucho, no te, no te escucho. Ahí. ahí, ahí. está. Esa sí, esa era. Es que. Era. Estoy Oye, ¿te viste de... para la ocasión? ¿Te para o venías de un matrimonio o algo? ¡Soy Pedro Pachuca! <risa> ¡Ah, viste! ¡Ah! ¡Más está está bien, fuerte! Bien, Más fuerte, Pedro Machuca! Vengo del colegio, MacGregor, Mac Mac Mac Mac St. George. Puta, puta, yo no, no hice ni una referencia a Chile aquí, puta no. Estoy haciendo la noche. Ah, y vení con... y tenía una chicha, puta la weá Yo tengo una. Yo te dije, yo te dije, hagamos una empanada y una wea. Y me puedo juntar, sí, pues, No, porque esta semana, esta semana me costó y toda la wea. Y ahora me acordé que sí, pues teníamos toda una performance con empanada y chicha, puta la weá Yo estoy tomando, chicha, chicha, con la par... de... estoy tomando chicha con la Paris Hilton del fin de semana. Pues, y nada, prom... puta, mí prom... me... Un puta mi ¿Ya? Y ah, fui, fui al remanso, pero estaba llena esa weá, llena weón. Eh, ver, yo no? nunca he entendido por qué el remanso es tan popular cuando las empanadas son putas son eh, no tampoco son malas, ¿eh? pero tampoco son, son buenas. Yo, weón. Yo, bueno, yo vivo al lado, y como, como en el remanso así cuando no tengo, sí, cuando, me casé para cocinar, voy a comprar el remanso. Y te lo digo ¿eh? que también la empanada, pero no, son buenas. Pero yo no el, el, yo compré, yo no compré en el remanso, compré más acá. Ah, el hombre genio, el hombre genio. Weón, el genio es muy, muy rica. Sí, también, sí. No, pero es que hay un weón que es que hay, el remanso, para que los que no cachen, es una puta, es una weón, bueno, un si yo ya que trasciende el tiempo de aquí es, en la Florida, es, que, es como el McDonald's de la florida Claro, y bueno, es muy conocido en la Florida, van de todos lados, vienen locos de independencia de otros lados. Ah, ¿Cachai? A comprar acá. Robar, y claro a como a una institución ya una institución. entonces entonces por hay, hay un weón que fue que es el más genio es el más genio del mundo que, que puso una en la tienda de empanada al lado del remanso porque el remanso pasa lleno sí, pues. una fila gigante y un weón genio puso una weá de empanada al frente ¿Cache? no al frente pero que hace el leído entonces todos los Sí. No, lo igual que se casa después de, de, de, de, de la, la empanada de remanso pues, pasan a esta weá y no es, pa, y, no es y igual. Y vende igual. No claro, vende igual y no es tanto la empanada. Igual se sí oye. Eh, oye, tengo que pasar un anuncio de una amiga que me... Eh, la empanada de Eco Origen Artesanal... Espérate ¿sí que no. El Origen Artesanal de Curepto que también son las mejores empanadas del mundo. Son, me está escribiendo acá, me está saludando. Son, son mágicas. Son mágicas. Son mágicas. Son Son viendo eh, colores que no existen. Elefantes, elefantes eh, <ríe> púrpuras. <ríe> Excelente, sí, sí, sí. como dumbo, como dumbo. Elefante demorado. Oye, me cagué bien. ¿Dónde chico? Puta sí, pues ahora, ahora volvió. Ahora están dando Pinocho. ¿Has visto Pinocho? Está horrible. La eh, la, la sinopsis. O, ¿Cuál? O, o, ¿Cuál? O, <ríe> no, la última. Es que ahora salió Tom Hanks de de Gepetto, Ya. Y Pinocho es como ¿Ya? un. Es Pinocho es muy parecido al Pinocho de los dibujos animados pero en 3D y le pusieron un ojo grande como de animación entonces hay una mezcla tú pensáis que es como animación japonesa y después cachai que, que no que es Disney yo vi una versión que super... sacaron ahora pero, esa pero, o o sea, no la super... he visto está. pero cacho vale. esa, esa, esa, esa me refiero está súper mal integrado Tom Hanks weón está mirando para allá y el muñeco está hablando para acá weón, <risa> weón <risa> horrible horrible sí, lo peor man. que he visto de Disney bueno no la he visto en realidad pero Así de manera de imagen, de lo peor que he visto de Disney. Así, me, me sorprende. Es como que la, porque a Disney lo que, lo que le compráis siempre, lo único que le compréis siempre es que es impecable, weón. Impecable, todo hermoso y todo bonito. Pero, pero en Pinocho mm. me está cagando. Sí, pues Disney es como, no falla. Tuve una web de Disney, no, sí, no falla. No sí, falla. algo vi de Pinocho, pero vi los trailers. Que no tengo Disney Plus por ahora. Ya, yeah. sí, puta. Un par de meses más yo cacho que tengo he Disney Plus. ¿O ¿Cuando, Cuando se recupere la economía, uh. ah, muy bueno. No, no, esa weá va a suceder. Que pues Disney Plus puede esperar. Tengo más probabilidad de tener Disney Plus el próximo mes que se recupere la economía. Bueno. <risa> sí. Tengo más put... Dime, sí. eh, puta, hice una introducción súper bonita. Que espero que después la merea en YouTube. O súper sea, bonita. ¿Ah? No dejé espacio oye, blanco, no dejé espacio de silencio. Oye, esa es presentación, esa presentación es, son aviones. ¿Cuál es presentación no, no, no entendí la presentación de Instagram. La para este programa. Es ah, el reel que mandé. Sí. ¿Y qué confundiste con aviones? ¿En lo que están en la tele chica? No, no la de sonido. Lo, no, en la ¿El sonido? Ah, el sonido no lo que pasa es que grabé con sonido directo y no estaba grabando nada entonces estaba pensando en ponerle una música después y pues, como soy un novato de instagram soy un maldito boomer que no que no no no, no cacha mucho instagram era un baby mandé baby nomás baby. claro un baby claro no okay, pero, técnicamente no lo sabía pero fuera, pero no, eh, el rollo es que, que mandé enviar mandé enviar y no tenía música entonces lo que tú me decís del avión claro pues puede haber sido un sonido de ah claro, yo pensé bueno, que ahí que pues no, no fue intencional. Aunque, ah. aunque si te gustó, si fue intencional. Si, si, si. <risa> Tenía un subtexto. Ah. Eso, igual sí, igual sí. me gustó, no, ¿eh? no, no, me gustó no, harto. Me gustó harto, ¿ah? Exactamente, compadre, <risa> exactamente, exactamente. Oye, ya sí, eh, sí, sí, caché la pauta, pero no la di bien, así que te sigo. Sí, no, hice una, una pequeña introducción y todo el pueblo. Eh, ah, puta, sí, mira, sí, sí, sí. Mira, en realidad, lo que, lo que hice, en realidad me puse como a... a, a eh, a investigar un poquito más del cine chileno Y terminé investigando como puta harto, Bueno, no tanto tampoco, pero, pero Tengo como una columna ahí de De, de, de volátil ahí Te fui a la, la, la arqueología Sí, de... <risas> te de sí la... un poquito Claro, pero <risas> está interesante de... porque me interesó a mí Me interesó a mí Así que eso Te iba a preguntar por las películas que viste Las mejores películas, pero también Tenía pensado como Hablar un poquito de poquito así como de la historia del cine chileno y, va, y me vais preguntando y ahí vamos tirando ahí vamos tirando carta ¿Tú serías como el profesor James Brown? Claro, claro y al final al final tú decís, tú comentáis en, en tu sección, en tu super sección obvia de, de, de cinéfilo profesional. Pedro Machuca, Pedro Machuca. ¿Cuáles cuál, son las mejores películas? ¿Cuáles son las mejores películas? te playáis con eso y yo después termino con las peores películas de Chile que también podríamos hacer un juego con Cristian con, con de la Fuente Entonces Cristian de la Fuente, no, la fuente en, en, en el club soltémoslo pero no está club. Cristian de la Fuente pero está pero está Gonzalo Valenzuela ¿eh? no. me gusta más weón a Gonzalo spoiler, es, spoiler <risa> actúa como el pico es el único es el único weón es que es que el club se, se sostiene por grandes actuaciones, weón. Espera, es que son monumentales, monumentales. Pero el Manguera estuvo ahí, ¿eh, Actuó deporte. Sí, po. Y sí, salió po. mal. Estuvo haciendo del mismo, estuvo haciendo del mismo y le salió mal. Oh, se le va. La, puta la weá, weón. No, la llaman Space Jam 3. <risa> Oye, oh, me encantó ese dato que me diste una vez. Que ayer LeBron le dieron el premio al peor actor. Y estaba actuando de él <risa> Que me encantó Sí Yo sí, lo no, escuché lo... No pudo, pudo actuar de él, él es hermoso güey. Pero imagínate el, el, Sí, el nivel de Sí Quizás que a lo mejor No sé No sé Raro es que no sé que Hay una hueá de que no entiendo la actuación Que es que ser actor puro, Interpretar El otro día hablábamos que, que Interpretar eh, ya hasta qué punto eres actor ya te está yendo al chancho Ah, oh, claro Pura. Por ejemplo, yo estoy, inter yo, yo estoy interpretando a Machuca Increíble, te ve increíble A los 20 años, sí, regresado Sí, Pedro Machuca a los 20 años no estaría Antes que, que se lo llevaran ah, los pagos por plantar marihuana ¿Ah? Por ahí va, por ahí, por ahí estaría entre, entre esas dos... Me sale un tic de repente sí. Sí, bueno. Hay un meme, hay un meme que, es real, pues, que es real Que es de Pedro Machuca ahora Y el, y el otro actor, el, el cabro Cuico ah, Ahora ya. Y era, era como, y es como el cabro cuico así como ingeniero en, en Oxford en una Universidad de Inglaterra y el, Machuca, fuera, fuera. y el Pedro Machuca así como... No decía? El... Claro, y el Pedro Machuca así llevado por cannabis en, en, en la cárcel, en la, o sea, como con los pacos así Bueno, era lo mismo, la, la real, la Oye, real realidad Yo la Pedro Machuca, o sea, Machuca, yo sabes que no me acuerdo, que si la vi hace mucho tiempo atrás O si la vi ¿Sí? no la pesqué O la vi a no Sí, la Pero... vi bien ahora Por eso que cuando me dijiste no, ya que, ¿sabes que Hagámoslo mañana, o sea, por hoy día lo... Sí, pues la pude ver bien Es buena ah, la verdad vale. Es que sí, también bueno, el, no, es el, el seco que... De lucha clase a mí me como Ay, Me da lata Pero en realidad Pero está, de... ya, está bien ya, hechita sí, sí, está, No, no, y está Muestra una realidad Según el director sobre cómo fue Una época, como lo podéis escuchar un, un grupo de la época, como Sole y lluvia Una perspectiva claro. de su punto de vista ¿Caché? Claro, de esa vereda bien. Igual, por ejemplo no sé, yo, no sé si habrán, serán como caricaturas Porque igual, por ejemplo Cuando le llevan la bicicleta Al cabro ya, ¿caché? En una parte con, Cuando estaban con la famosa leche crema Ya, sí, sí, sí Entonces, igual es como y Las caricaturas Como como que Como que, como que los fleites son todos así Los, los cabros chicos Aló. Se pegó. Oh, te pegaste, te pegaste un poquito. No, pero ahora te, te escucho, pero no te veo. Me pegué, brígido Ahí sí. Se... Ahora sí, ahora sí. Me pegué, no. Ya, pero dale con no, tu. Me pegué yo. Recon historia. Me pegué yo, sorry. No, está, está. Ah, pero te pegaste tú ahora. <risa> <risa> Mucho pito <risa> sí, te sí, sí, está bien, está bien. Está bien. Sí, está bien, está bien. <risa> Sí, a lo mejor, a lo mejor, mucho, mucho, mucho silbato, decís tú, mucho de... de... Sí, Camilo ahora para que no saben, es bueno para ser árbitro. Le gusta el árbitro del partido. Sí, exactamente. Gracias. Actualmente en Calenarte... ha Me, te... si no me... me hubiera fui, dejado no. muy mal. No, ya dale, te escucho con tu rocontón. Ya dale. Eh, bueno, estaba explicando un poquito la, la introducción y es que, sorprendentemente, eh, o sea, no sorprendentemente, porque en O sea, si ve un golpe militar... Increíble que no se puede hablar de cine chileno y, y no tocar el golpe militar. Pero es que de verdad, el rollo, si tú querías ver la historia del cine chileno, el golpe militar causó un, un problema ahí, porque el 73 cortó todo, y todo lo que no le gustaba el golpe militar para atrás, lo borró, ¿cachai? El libro y sobre todo cosas como cine, ¿cachai? De hecho, hay eh, hay películas de los años 60 que están súper bien ahí, que, que salieron por otros lados porque ya estaba un poquito más masificado el cine, y se podía, y, y había más copias. Pero, por tu de los años 50 para atrás, es muy poco del cine que voy a Súper poco. No hay películas, no hay nada. Quedan fotogramas, queda un rescate por acá. Eh, porque, porque, eh, putas, lo quemaron todo, lo transformaron en peineta, lo, lo putas lo destruyeron en realidad, en realidad, ¿cachai? Entonces, del cine chileno, cine chileno así per se, per se, es de 1990 para adelante. ¿no? ¿Cuántos son? ¿30 años? 30 años. Norma, ¿cachai? Podría hacer un, podemos hacer un pequeño, una pequeña arqueología para atrás, pero es súper chiquitita, ¿cachai? Es, es, es cuántico porque cuando el cine de Brasil, tiene 100 años de historia, el cine chileno tiene 30. ¿Cachai? Hay que hacer un rescate. Entonces, es un punto que, que, hay que, que creo que hay que comenzar a, a mencionarlo porque, de verdad, así como el cine chileno, el cine chileno de los años 20, 30, 30 no que han puro rescate, que a luz hasta la muerte, que no sé si no? han escuchado. De, no de me acuerdo de la muerte, Película blanco y negro Puta cuando tú estudias cine Es como una de las primeras guas que te muestran en el cine chileno El usar de la muerte blanco y negro Muda, años 20 que, que cuenta la historia de Manuel Rodríguez Que ya en esa época Ya era como un héroe popular y todo ¿Cachai? Y, y bueno, no, no, no, se, no se puede criticar mucho Una película antigua a mí, la, a mí el cine antiguo yo lo encuentro prehistoria Ya ni siquiera se puede como analizar es, es como hay que verlo tratar de entenderlo no, no, no sé si alguien ve una película y que... negro y dice en el, cine, el problema en el problema del cine el es problema del cine que las películas antiguas envejecen mal weón porque la música tú puedes escuchar la música antigua del año 20 okay. año 30 50 y, y hay cosas que el rock como por ejemplo no, no, no envejece pues weón. Envejece, no envejece tan mal las películas envejecen horrible Puta, sí, Aunque hay cosas que podéis rescatar hay, hay cosas como súper entretenidas Hay una película que se llama el doctor Caligari Que es alemana de los años 20 Y que tuve veis la estética Y hasta el día de hoy es como wow, wow, Qué entretenido lo que lo que estaban proponiendo Pero así yo insisto Así como ver una película y disfrutarla Como de los años 20 Es muda, Me parece como y, y ah, eh, ah bueno ah bueno sí sí ahí sí. eh, eh, sí, es, es, es una excepción como de vi el dictador vi dos películas el dictador tiempo moderno no la no la podido ver no la pudo, no la de no las, las máquinas vi. tiempo moderno sí po. hace como una apología hace como una referencia a la revolución industrial y todo lo que significó eso po. caché el claro. reemplazo del hombre algo así vi el gran dictador y vi otro otra, título pero no me acuerdo bien que ¿La disfrutaste? Sí. ¿Te la viste? Me escucho simpática ya. Hay, sí. hay, hay, escenas que de, hay escenas de Charlie que son muy divertidas Hasta el día de hoy Hay una donde es boxeador Y una sí. tanta, un boxeador atarantado Y se le, atasca, eh, se le atasca un cordel Que tiene la campanilla amarrada a La campanilla del, del match Se acerca sí. y suena la campanilla y, y como, ah puta, se acabó la pelea Y se va hace, y suena la campanilla de nuevo Ah, que se la pelea, chicos. Hace coreografía el <ríe> Hace como sí. No, era, muy... un es, es un era un mimo, era un payaso, era un mimo de yo, la calle. De no, yo lo ponía en el local, Charlie Chaplin. Sí, ¿Cachai? bueno. Y hay otro la hay otra, otra es loco que, de igual, bueno. sí, bueno, bueno, no, no, Charlie es Chaplin. Bueno. Sí. Y Buster Keaton, ¿lo mm, cachai? Otro era, era, pero, no, no soy. Buster Keaton era rival de Chaplin, de la época. ¿Ya? También blanco y negro, todo lo bueno. y el buen se caracterizaba porque estaba todo raro así. Así como con una cara de poto, así. como cara triste o sea, impertérrito, o sea, le pasaban, y la gracia era que le pasaban muchas cosas alrededor, casi caían autos, eh, disparo, no, no, disparó mucho, pero, puta, podía haber un, un tornado y un lo loco con la cara así todo el rato, y la gracia no. es que, pues, que se le caían cosas, bueno, al lado, hay una escena muy brígida donde, muy icónica, que se le cae como la pared de una casa, y es real está, bueno, lo aviso, de verdad, se le cae una pared de la casa encima, y lo ¿Sí? va a aplastar, y justo había una ventana abierta, en la, <risa> en la pared de la casa y pff, el loco pasa en banda. Yo con y cara y, y no se mueve. Y esa escena le hicieron de, de real. Entonces oh. tiene un. Sí, bueno, va a estar Hay buenas cosas. Se me ha olvidado el humor, ¿eh? El humor en blanco y negro, creo que sí es universal. Ahí tenéis razón. Sí, Chapi, bueno. Vale, nomás con tu. Ya, oye, sí. bueno, eso. El usar de la muerte. Hasta los años 50, lo único que se puede hablar es el usar de la muerte y un par de cosas más. Entonces, pasemos, pasemos No había nada más. Hasta el año. Y el chaval de la Es que ese que no es, que no, es, que es el año 60. ¿Ya? ¿Cachai? Esa es la ola, es que este, este es el balón, va hasta el año 50, a paterna. Y en el año 60 hay una ola de cine chileno que empieza a salir y creo, según yo, es, es la mejor época del cine chileno. Va o sea, a las, las mejores películas. ¿Cachai? El Chagal de la Toro, Valparaíso Paraíso, Mi Amor. ¿Ya? Está Tres Tristes Tigres. de aquí tengo el con de todo eh, Calice Sangriento y La Batalla de Chile también que es un documental igual la vamos a tocar ahí pero pero son, son dos películas que si tú haces una lista de las 10 mejores películas el Chacal de Nahuel Toro yo creo que de, si no es la primera puta, es la segunda ya, si este ya de pero ¿sabes de qué se trata? sí que ya. es terrible porque ese el caso real, bueno. sí porque es un gallo un gallo que mató a su familia y se fue preso y luego era analfabeto porque ¿No, era un primitivo. Y lo educaron en la cárcel y todo lo... Y el loco, cuando tomó conciencia, lo mataron. Sí. <risa> entonces, Le, bueno, lo ese... recibiste muy bien. Pero... Ese... Entonces. Ese... Sí, pues entonces. Es cuárico. Sí, pues, a mí no me, nunca se me olvidó ese ejemplo porque. El loco era un animalito, pues, bueno, Entonces. Sí, pues, la, pregunta sí, es, la, pre el... la pregunta es. La pregunta es. ¿Había que matarlo? Claro. O te claro, tenía, o tenía. Eh, eh, porque no sabía la, o sea, claro. si, si no lo educa ahí, Él no toma conciencia de lo que sucedió Quizás la sociedad sí po, Pero él no po. Entonces, por, ah. por eso es importante yo creo en el futuro eh, Educar a la población po, okay. Independiente Pobre, De las la la la consecuencias que ha tenido Porque, porque igual tú Ya partir de otro Por el daño okay. Por ejemplo eh, Identificar una noticia falsa okay. Yo, por ejemplo, claro. tenéis que ir a la fuente. Ya, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente? Si no es confiable, la primera y la segunda. No, o sea, que no, ya la, la fuente es que la, no tiene claro. fuente. Las redes estén? sociales, las redes eh. sociales están con. funcionan con el. Con el, ¿cuánto se llama? con el titular nomás. La mayoría de la gente que arma escándalos porque se, leyó un titular y, y se quedó ahí nomás. Pero sí, bueno, yo con, no me quería meter en amigo. una cuestión, pero con, con, con... Pero yo creo que eso es súper importante porque yo creo que inevitablemente, como tú decís, hay cosas, películas que tocan la realidad. ¿Sale? Por ejemplo, al igual que en Machuca, yo creo que una cosa, una, un documental súper importante, yo creo, pues yo lo no encuentro importante, que refleja muy bien lo que es el chileno, eh, el ojo rojo, weón. Oh, no, no lo he visto. No, no lo he visto. Sí, yo, te, igual... yo, te, yo te dije una vez, pero ojo rojo... Eh, Partir del Chile, cuando el Chile del. Básicamente es, es la preparación de los cabros cuando los toma Bielsa. Después de sí, mucho sí. fracaso del, del cabro, del viejo que iba con la radio acá, ¿cachai? El eh, Chile, clase media, clase media baja, ¿cachai? Que le importa el fútbol, ¿cachai? Que se paga la entrada, un, unos buenos transversales, acostumbrado al fracaso. ¿cachai? No, yo soy, con, junto contigo, una generación que estuvo. Puta, ¿hasta queda ¿30? Acostumbrado a que Argentina nos volara la raja, pues. Nos volaba la sí, raja ¿sí? siempre. ¿Qué te dicen sí, los periodistas? Sí, ¿Qué te dicen periodistas? Ya, tenemos, puta, 30, par 30 partidos, o no sé cuántos partidos Ya, 20 partidos, ya. Cuatro no contáis, que son Argentina allá, Brasil. acá, Brasil allá y acá, y chao, Olvídate Y nosotros podemos. Partimos... yo creo que con Brasil No, no creo Brasil que con Brasil a ver le hemos ganado más veces a que Argentina. Sí, a eso voy, es. sí, ese es. Con, razón, con la diferencia que a Argentina le ganamos dos copas allá o sea dos claro. copas, que, se dos copas como... que, se, ya, que que de hecho por eso por eso es tan sacrilegioso en Argentina sí. esta bola. Haber perdido con Chile que yo creo que que pegamos en el orgullo en, en los, los poquitos. En, en el mismo documental hay un con un, un periodista de Chile que o sea, un periodista que dice Chile igual que Uruguay no es ni muy muy ni tan tan. Ahí. Sí, bueno. la pelea de repente cuando tiene el equipo bueno la pelea y de repente se abajo. Pero, pero tiene pero pero tiene una hueá fundamental que es súper opuesta a Uruguay y que por eso nos, nos hace cagar. Que hasta bueno hasta esta hueá que ganamos en el, la, los, las Copas de América, wea, y Chile en los últimos minutos wea, nos hacían todos los goles pero concha tu madre hueá. Los últimos cinco minutos weón y siempre nos hacían un gol y siempre cagábamos por una hueá en el último minuto y el otro. Y los uruguayos al contrario. Los uruguayos en los últimos cinco minutos daban Yo creo que Sí, pero ellos son campeones mundiales por lo menos una vez. Sí, pues, por eso. A lo mejor. Pues, no, sí. Ellos eran es más, buen, era más buenos buen era claro, bueno que, que malos. Nosotros sé, eramos más malos que buenos. Claro, pero eso, claro, se terminó un poquito. Y yo tengo una pequeña restricción con respecto a todo ese proceso. Yo, si tú buscas, por ejemplo, el fútbol, cualquier partido de fútbol en, en una pobla, en un jardín alto, eh, así, en cualquier lugar donde se haya fútbol, eh, en todos lados, eh, locos que hay muchas de esas canchas de esas canchas que se arriendan entre varios, sí, bueno, sí. el fútbol de el, el chileno es, es hacia adelante. ¿cachai? y yo creo y yo creo sí, que la fibra amigo que me sí. yo creo que la fibra que tocó yo tocó Bielsa ¿cachai? fue de que el fútbol el chileno fútbol, es, no es es hacia adelante, el chileno ataca el chileno sí. nunca yo he visto sí, un sí. weón, nunca he visto un partido donde estén todos los weones defendiendo claro. una wea o sea, hay, hay pero pero claro pero, pero, pero hay, cuando pasa eso hay incomodidad en la hinchada siempre Entonces, no sí que, pero estamos hablando de partido de barco que queremos atacar. Es, es que de Es atacar. ¿Quién juega en el colegio van a descender, weón? Nada, ¿Nice? último, morir con las botas puestas, ¿por qué Y yo creo que el loco identificó muy bien, además, con su tipo de fútbol que tenía. Se que pues que acopló, le... se acopló, es su Y además tomó, tomó un equipo muy bueno de cabros, ¿cachai? Que era muy loco. Y lo, y lo encauzó, ¿por porque a Vidal lo mandaba a la casa? Vidal se mandaba a cagar lo mandaba a la casa. Lo hacía venir de Europa ya. a la banca. Ahí, ya pero el esa. rollo el rollo es de que ya por ejemplo ya cuando lo toma este el otro el argentino ya el pelado sí pues el pelado era básicamente tomó la misma idea la siguió hasta donde yo creo que vio que el equipo daba y se fue pero eh, eh, el, el, el, los, eh, los primeros partidos eran muy como muy de barro ¿cachai? entonces a mí sí, me sí. gustó mucho mucho eso, y, y hizo, y le dio triunfo, imagínate el, el, el, la persona que hizo el fútbol más agresivo que ha tenido, me imagino, Chile en su puta vida, güey, fue Bielsa, pues, y no se llevó los no lo frutos, se lo llevó el pelado, no, se lo llevó un weón que, que se lo sacaron de la católica, lo metieron ahí, y el ganó. <risa> sí, pisi, sí, sí, weón. Sí, sí, weón. es como Ringo estar el weón más afortunado del mundo, weón. Estuvo en el momento indicado Así que, Ya con eso Exacto. termino para que sigas tu, tu máquina del tiempo del cine chileno Máquina del tiempo del cine chileno Bueno, en los años 60, momento Estaba Palomita Blanca, ¿cachai? que también de buena, de buena película Del libro Del, del libro, exactamente ¿cachai? Entonces había, y de hecho toda esa película Harto foto la... pelado en la playa <risa> Sí, también, también Alto Amor y Paz Que de hecho ya en esa época, mostraron un foto pelado Ya estaba acuático, ya era acuático pero en el año 60 hay un cine súper bueno, del, del cine, un momento súper bueno del cine chileno, y que todo, todas las películas hablaban de. de eran pre-73, ¿cachai? Y eran muy políticas. No hablaban del golpe, pero hablaban de política y de conflictos sociales muy cuánticos, y está muy, está muy bien, está muy bien. ¿Ya? Y después viene, claro, como digo, viene el 73, corta todo, y el cine, el cine chileno se separa en dos, básicamente. El cine que se hace dentro de Chile y el cine que es, lo hacen los exiliados, fuera de Chile. El cine dentro de Chile, una mierda. Bueno, de hecho, del 73 al 90, cuatro películas, te estoy hablando de 17 años. ¿Pero el qué se ha obra? ¿Qué película? Puta, imagen latente con Bastián Boderhofer, que le hicieron así, puta, muy, muy escondido. Julio comienza el julio. Yeah. Hay una del último gru grumete de la Vaquedano. Y estoy me suena, un par. A lo, a lo mejor. A lo mejor yo soy muy ignorante y hay un par más dando vueltas, pero te estoy hablando de las principales. y, y no, no. De hecho, de ahí, de esa, de esa camada, la única que se puede rescatar es Julio, comienza en julio. que Yo no la he visto, que pero pare, he escuchado que, que parece que está, allá. Para allá, está, allá, ¿está bien. Yeah. Para la época y para todo. Una película costumbrista que no habla mucho de política del momento, sino de la política de los años 1900. Entonces, como muy descontactualizada de momento y pero, pero está bien. Y el otro, el cine del exterior, que ahí ese sí dio frutos, porque estaba eh, Pato Guzmán, que es el buen de la batalla de Chile. La batalla de Chile es uno de los mejores documentales de la historia del mundo. ¿Sabes? Cuando se habla de documentales, de los 10 mejores documentales de la historia, la batalla de Chile es bastante probable que esté por ahí, a ese nivel. De sí, la bueno. forma como lo relata, sí, sí, sí. Es independiente, es independiente porque es un, es un eh, obviamente un documental del, de la historia del, del golpe y todo. Desde la mirada de la izquierda, ¿cachai? Entonces, obviamente está muy, muy tirado a este lado. Pero no, cuando uno habla de ese buen documental, no habla solo del contenido, sino que la forma que tiene de narrarlo, bueno, la, ¿cachai? ¿Cómo te lo va contando? En ese, bueno, Pato pato, pato Bumban, ese, buen un genio en, en, en la web documental. Y no está muy reconocido en Chile, ¿cachai? Porque, ¿qué puta, o sea, Porque como comunista, come guagua. Como, no lo quería decir yo, no lo quería decir yo para no caer en el mismo estereotipo, pero sí. Y los otros dos que brillaron, Brigios, Raúl Ruiz y Jodorowsky. Que no sé si habéis visto películas de Jodorowsky. Parece que vi una, pero Jodorowsky es pero el escritor, ¿cierto? Un... El escritor, este mm. loco existente bien, y bien loco sí. que hace la psicomagia, Ya, y ese hueón puta. Ese weón tiene todo un bolón de, de psicomagia y de, y, y, y de tarot y todo. Él hizo el alquimista, que es un libro muy. que le gusta mucho a la no, gente. No no, y, no. ¿no? No, no, no, no, no. No, el alquimista es de Pablo Coelho. ¡Ah! O sea, pero, te que... confunde, pero te confunde mucho a, a Jodorosky con, con este weón porque tiran unos mensajes muy parecidos. Pero. Sí, yo, el pero el alquimista, hay sí, hay gente cierto. que odia a esa weá y hay gente que le. Yo encuentro que el alquimista es bueno porque hay mucha gente que se mete leyendo, weón. Ha visto gente, o sea, gente que era. se consola, En ese pero... caso todos los libros son buenos, en ese caso no, Mike Cam, no. de Hitler también es muy bueno Pero Mike Cam, igual no. genera curiosidad porque lo hizo un dictador así que se comió de Europa tuvo sí. casi el mundo de, a las patas por importar sí, el es tal ese libro es Pero un libro de por ejemplo escrito por el Manguera <risa> bueno, Seguramente tendría, en Chile tendría muchos lectores Así, el Manguera, yo me acosté con Cecilia Bolocco <risa> Eh, un no, pero Aquí, el, de hecho, te, debo decirte que la esta loca de la Cote López, ella es escritora y es éxito de ventas, éxito. Ya. Y yo que he escrito un libro, ¿cachai? Tengo un libro, weón, mil weones me lo han comprado y me lo han botado en la calle, pedí esta weona. no, no. No, no, no yo, yo no leo nada, pero obviamente es una weá de la, de la ley en el mercado Un libro que, no la es la que poco, puede. yo tengo cuatro publicados, estoy escribiendo dos ahora ah. Sí, pues en Amazon estoy oh. El hijo de puta El HDMI Ah, eh, qué eh, ah de cultura, de cultura general, de cultura, de alta cultura El hijo eh, de parado, puta Paradojas Paradojas que, Sí, Paradojas, sí Y es un libro que va para adelante y para atrás No explico en ningún momento por qué se va para adelante y para atrás, pero... y con alto loop bien. Harto relleno ya, página no, porque... repitiendo la misma weá, cambiando el filme. No. Y una página en blanco para pa, pa, pa ponerle, para pa llenarlo más. No, no, no, se si debe cortos, no estoy hablando en serio, weón. Y estoy, eh, estoy haciendo la vida nunca, no. Ya me estoy parece que la no vida, te esta faceta tuya de escritor, ¿cómo? Yo te no, la comenté, no, pero lo que pasa es que tú, a tú <ríe> tú la hundes. <ríe> weón, pero es que no, pero aquí es no me la toma en serio, nada, pero es un libro, ¿es un libro? No, son libros o un cuento. No, son ah, libros ya, cortos ya. No, a la lampo Ya, bueno, mándame los links para, para leerlos te, te mando el libro Pero, vale. sí, pero yo creo que tienes Te mando lo, esto y le echas una mira. Sí, dale, dale, dale, dale Sí, puta. Paradojas oh, bacán, bacán. Sí, estoy escribiendo Voy a hacer, hay un podcast que hice Se llama Siempre será el enfermo de tomar el, el, el cuento del perro del sexo Ya Que tengo que corregir algunas cosas Porque después lo voy a resumir Porque eh, eh, ese libro de guión lo voy a leer bien y necesito definir, eh, cometer un error en un libro que es cruel, que no es como una anécdota, que siempre hay yeah. que siempre te mi mamá. Entonces tengo que darle los giros, ¿cachai? y lo, seguramente lo voy a hacer en dos partes. Yeah. O sea, va a ser Pero una leo. parte ¿cachai? de relato y la otra parte donde es como la prim los primeros siete años y después los siete años que vienen después. Paradoja, yo yeah. creo que es lo que más mejor me ha salido hasta ahora, porque es un es el relato de un hombre con su hija que... Que su hija aparece, pero hay, juego con los tiempos todo eso. Te voy a mandar eso para que te Sí, dale, dale. Aparece su hija. Pero sube a Amazon disco esto te puro güeyar, eh? Se sube super fácil, puedes cobrar lo que queráis. Dale. $3 dólares 3 dólares. Voy a, a, voy a empezar a ver qué, qué pasa Yo te he llevado mucho ¿vos en las redes sociales estoy, estoy tan orgulloso de ti wey. Pero es que sabes lo que pasa Es que yo estuve en una época de ermitaño Yo recién recién ahora estoy saliendo al mundo ¿ah? Porque a mí hasta el 2016 me iba bien En En, en, en venta en el, No en venta libros, libro Pero en, en salir a recitar poesía Y en Sí, de como el espectáculo, sí, pues sí, tenía un libro y, y, y salía a... Tú me lo mandaste a una vez. Show y, toda la bola, y, y en redes sociales también y con los amigos y toda la bola. Y me, bueno, me pasó un par de incidentes y dije, puta, voy a salir, voy a recogerme un año eh, y retirarme un poco de las redes sociales y toda la bola. Y ese año se prolongó, puta. Bueno, no. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta. Así que no, yo recién estoy saliendo al mundo y las redes sociales, nada, interactúo. Tengo Twitter, YouTube, pero nunca no he escrito. ¿Cachai? Como que veo, pero no... No he tengo, tengo dos cuentas bloqueadas y esta la estoy cuidando. Ah, veo, veo que veniste de vuelta. No. Eh, Estos tres últimos años fueron on fire. Dale, dale. Oh. No, el Oye, último del libro... Llamar, pero... ah, ah, ah, dale. el ultrario. no, no es lo que tú el... creas. Ah, no, tú. <risa> no, dale, dale. Dale. no, no el tema de los libros tiene que ver no, eh, con una... Que siempre soy como picado artista, pero como que no, no me sale Entonces, por ejemplo, intenté con la música no pasó nada no, Entonces, no. Eh, no. Y el los libros igual lo han mostrado No eh, lo han encontrado, eh, por lo menos que es como pasta Así como, me imagino que si se, sí. se va arreglando, caché con el tiempo y todo Pero yo no sé, de libro, sí, no libro. trabajo Pero mira, tú no, eh, básicamente tú no... no... <risa> Escribís libros como hobby y todo ese volumen. Lo que pasa es que siempre hay una hay un rollo, eh, como que uno piensa en el arte, bueno, el sistema capitalista y todo lo que estamos rodeando. Uno piensa en el arte y empieza inmediatamente a pensar como ya, que, que me vendan, vender, eh, triunfar en el arte. Okay. Pero es que se, se nos olvida también que el arte es como, no necesariamente es para triunfar. O, o para que me vean, o para que la El El solo hecho de estar escribiendo, eso ya, ese ya, ese es la hueá lo, lo mismo que los dibujos Dibujar, solo el he hecho de dibujar Y de poner una hueá ahí Y tenerla en tu pieza, que sea Ese acto ya es, es la hueá campo Esa es la hueá bacán Es como la hueá la catástica, ¿cachai? Si lo vendí, sí. si es bueno, si es malo es puta. Claro, ya lo dejáis como un mundo de artistas Ya es una hueá como de profesionalismo Que tiene que ver con la mercantilización que No tiene que ver con el talento ¿cachai? Recién hablábamos del manguera ¿Cachai? porque está actuando él y hay otros que no está actuando? Ah, no, sí, que, no sé, sí igual yo, El momento, del mercado yo, a Acá a... la... Eh. Que lo, por ejemplo, Spotify te ayuda mucho a pagar Pagar te tira mucho por arriba De hecho, Evox te ayuda con planes especiales ya, Yo, por ejemplo, sí, los planes los planes El plan acima de Rocket Que tenía, yo a mí me iba bien Es que el igual le enganchó Y enganchó mucho su tiempo Así que, Pero el tema de los libros es eso Es que yo creo que tiene fallas de Como de novato ¿cachai? Como que de repente... Eh, no sé los cortes ¿caché? como ese tipo de cosas que más? me estaba dando cuenta de desarrollando sí pues yo los lancé nomás yo soy de lanzar la weá nomás pues después las voy arreglando ¿caché? entonces ya o oh, resultado igual porque estamos con este podcast ¿verdad? que partimos con otro nombre Sí, pues, sí, no sí, que, sí. y va, se va depurando solo en cambio. Ya, dale con tu Viaje en el Tiempo ya, a bueno. las películas de Chile. Oye, el último podcast está terrible bueno, cortado, weón. ¿Por qué cortado? O sea, que los los, los, los shorts que sacaste, sí, terrible sí, bueno, weón. Es, salieron es que buenos. Bueno. Ahí las últimas preguntas también de grupo, caleta para caleta de short. Entonces ah, ahí, yo por ahí va, por ahí el programa. Dale. O sea, ya, eh, Raúl Ruiz, lo que ha Raúl Ruiz No. no. Ya, Raúl Ruiz es el mejor director de cine de Chile. <risa> también exiliado del, del año 70 y hizo una carrera en Francia y era un weón, era, era un weón que el, el, en el mejor de su año hizo cuatro películas en un año, que es una locura, una locura. Sí, arte, bueno. es, una, es un weón que tenía un método culiado de hacer películas nomás, eh, muchos de los guiones los escribió en la servilleta con, con el productor, ¿cachai? daba ah, ah. una tía de servilleta y dos días después grababa porque ah, era un web pero... que no le interesaba y, yo, y como ya tenía un nombre y una forma de hacer cine los productores le compraban entonces es pero es, hay, eh, hay un en detalle ahí que en el libro de Seinfeld lo explican el que, ¿Ya? este de guión que, ¿cuál es la idea? ¿de qué se va a tratar tu ah. película? que es súper importante esa ah. ¿Puedes explicar tu Ola, Porque el loco lo tenía claro claro, pero, claro. pero, el, loco, pero el loco proponía otra cosas, pues. proponía ir descubriendo la película a medida que la vaya haciendo No, pero la idea la tenía clara, eso voy yo Sí, seguramente, seguramente sí. tenía claro el final o dónde aterrizar o no, todo. La, no, pues, pues la, pero la idea, eso yo, pero a lo que voy es como la idea, ¿de qué se trata esta película? Que el, claro. eh, la mamá perdió un hijo, o sea, y sobre eso va a de esto Claro. Claro. Claro. Pero el loco iba, iba creando escena, puta. De, de repente decía, mira, estamos haciendo la película, pero ¿sabéis qué? Voy a hacer una escena del perro, eh, del perro eh, co eh, cocinando en la cosa, porque encima Raúl Ruiz es surrealista, ¿sí? Entonces, eh, uh, surrealista, para que no entienda en grandes palabras, es cosas locas, cosas locas. Dalí, ¿cachai? Va caminando y de repente un elefante se cruza por la habitación y a nadie le parece, a nadie se nadie está extrañado, ¿cachai? Entonces, y, y tiene mucho de simbolismo, igual que Jogorowski, Jodorowsky, Tú veis películas y no la, no tienen pana ni cabeza, no tienen principio ni fin, eh, no, no, no entienden lo que está pasando, ¿cachai? un hueón, hay una escena, hay una escena de dos weones que están en un globo y, y, y un bueno, en fin, la estoy deformando un poquito, pero, pero más o menos así, y un weón va y le, le, se saca su oreja, y se la pasa a la otra loca, y la otra loca viene y se la come. Es el Jorosky, Tú entretenido. No, pero tiene su onda Tiene su estilo Y por eso Y tiene un nombre ¿Cachai? Y tiene su nombre Joroski. Y a mí eso es lo que te iba a decir Con Pablo Coelho Se le compara mucho a un Pablo Coelho Que vende la weá Y un puta Un puto culiado que, que, que se las vende Y se las da de mago Y puta sí, en Su discurso Puede tener mucho de eso Y se le puede parecer mucho Pero Jorosky Tiene una obra culiada Que puede defender que sea, o sea, no, sea, Al contrario Una obra culiada Que se defiende sola las, ah, películas, eh. las películas de él son bacanes, tienen su estilo y son reconocidas. Y todo el mundo de las va a ver. John Lennon, a John Lennon le encantaban las películas de Jodorowsky. Estuvieron a punto de trabajar en una película. Sí. Y es universal. Porque es, sí, sí, porque es una locura. No, sí, bueno, sabía sí, lo que, es que Jodorowsky era. Sí. Es chileno. Es pulento por lo menos en el, la parte artística. Ahora la parte de psicomagia y ese otro bolón, ahí ya. Cada uno verá. Pero la parte artística sí, es un, gran, es un Se maneja, Está bien, de hecho, sí. Eso, Jogador Ruiz, que también funciona con el cine Absurdo... Eh, gracias. Tiene un su y tiene una película que se llama Tristes Triste Tigres acá en Chile, que está muy bien, Palomita Blanca... Eh, y tiene unas películas francesas que son hermosísimas, ¿no? El Tiempo Recobrado, que es una película que va para atrás. Y bueno, no me acuerdo más, bueno, no más pero, pero es un pulento, es un pulento también, Robert Reed, es el mejor cine este chileno, de hecho. ¿sabes? Y, y, y como, también como era medio comunista, no es reconocido acá en Chile, ni siquiera se le conoce. En el, en el sea, ámbito popular, eh. popular, en el ámbito popular, claro. Mm. Y después de eso viene el cine chileno del año 90 hasta el año de ahora, ¿cachai? Vamos a hacer una pausa para antes. Porque hay, una, hay una pausa es que para rellenar el, el estallido. Sí, dale, dale, dale, dale. Yo también tengo que rellenar. <ríe> sí. sí, que el cine chileno del, del año 90. Hay que hablar de Johnny no sin peso. Que es como la película. Sí. Eh, la como la como primera. Emblemática, que emblemática. Claro. Pero. ¡Eh! <ríe> ah, bueno. La de la cárcel. Pero Jones no sin peso. ¿Ya? No, no es tan buena tampoco. No le tiene pero un la, pero una la romántica. ¿Te sí, pues ¿Tú te acordáis de Roda Sí, Roda el Hizo un recital hizo, ¿Sí? un, hizo un recital, ya, aquí en Chile ¿Sí, ya, porque, porque Todo el mundo se acuerda de ese recital De Roda Estúa, porque fue ¿Sí? la, el primer recital Que se hizo después, de... después Ya, y Roda Estúa Una, dos canciones Aquí en Chile no pegaba mucho y todo lo bueno. Pero sin embargo se transformó en icónico Porque fue el primer recital ¡Guau! ¡Guau! entonces como, sí, ¿no? es como una un catarsis. Lo mismo pasa con Johnny Siempre pero, pero no es mala la película, la película. tan buena, no sí, pero está tampoco. tan bien Pero, pero, no, no, no pero está en el ideario Claro, pero está el... la has visto ahora sí. Últimamente, ¿no? Es que yo la vi, por... la, la vi hace No hace poco, pero la vi ya después de, de Tiempo y claro mucho No, ¿no? Hace, hace poco, poco pero todo. la vi después bien Así, yo la vi la primera ah, y después vi de... bien ah, Porque salió la dos incluso, la dos no la vi Ah, no, no, no aguanta mucho salía, El loco salía de la, la, la Sí Sí, sí no, lo, no dije, lo, lo bueno no, de la sí. película de la buena de esa película es que es un hueón que se mete en un tete, o sea, es un pendejo que se mete en un asalto. ¿Un ¿Y pendejo de un años. <ríe> bueno, el casting tienen que aprender un poco. <ríe> <ríe> Están empezando los cabros, <ríe> <risa> hay que hacer todo <risa> de nuevo. <risa> Pero sí, pues tenía. Es que parece que en ese tiempo, parece que también se debía hace mucho, hace tiempo que también había mucho asalto, ¿no? A banco creo que el sí, tiempo sí que buen punto que tocaste sí porque eh, yo me acuerdo no Sara, por lo que me puedo acordar un poco que había mucho asalto a bancos mucho asalto a estudios bueno, mucho tira botados en la calle Santa Lucía creo que murió y no estaba a mediados del año no, los noventa sí había de hecho yo me, acuerdo un titular, un, sorry, un, me acuerdo un titular del diario La última que llamó algo así que era eh, asalto número cien en el año y era como noviembre se habían hecho 100 asaltos bueno 10 por mes por mes ¿Sí? ya pues, o sea pero sí pero estaba, era, era brigio, estaba... ¿era el sí pues es que yo me acuerdo es que también tiene que ver con una, también con, me imagino con la época y por lo que por lo que cacho que muchos grupos eran muchos grupos de armados de izquierda que quedaron, sí, sí, que de, que que quedaron, quedaron se quedaron sin pega cancha y, y se pusieron claro. a hacer Derivaron en ese tipo, ¿cachai? En ese de tipo ya hora, ne netamente muchas de... Muchas casas. Netamente ya de crimen Ya es que me tengo que hacer la plata, bueno Y esta güey... Que yo creo que le sí. gustaba el güey Igual que como el loco de Breaking Bad Era como... Sí, la, puta, la, se, la, se quedaron weá. todos, lo que tú dijiste Se quedaron en pelota Algunos siguieron con la volada ideológica Otros solamente Mi suegro para... me contaba de que muchos grupos de esos Eran weones que habían asaltado en superior Y después eran grupos de ideológicos después ya está, netamente ya... Sí. Bueno, y estaban estaba sí. los sites de siempre también. Eso, eso siempre sí, pero, sea, pero en ese, esa época era de muchas saltos me acuerdo, banco, una wea así. Yo creo que Johnny sin ah. pesos se debe a eso también. Exactamente. Sí. Ese no fenómeno. Un... Por eso representa muy bien la época y. Sí. sí bien, voy a hacer y, un poquito Pero un poquito más. Dale, dale. <risa> dale, dale, yo sigo hablando de Johnny sin peso. La dos sobre todo, con la dos. <risa> de más. Bueno, yo dicen en se trata de, de un asalto en los años 90 a una una volada de, de intercambio de dólar ilegal que funcionaba como videoclub. Y que sí, pues efectivamente tuvo a, a toda la gente un, un día completo ahí, eh, expectante a la tele, viendo este asalto en vivo, de que de esto se trataba. Y después hicieron una película, Gustavo Grefmanino, que si no me equivoco hizo un par de películas después, pero no pegaron nada. Eh, Gustavo Cresmarino hizo Johnny S. Peso estaba Luis Ñeco, Aldo Parodi Aldo Parodi uno de los mejores actores del cine chileno que desapareció de un día para otro no sé por qué ahí habría que revisar la historia, de hecho yo creo que está vivo todavía pero Aldo Parodi, a lo mejor no lo nada mucho de viejo loco de, efectivamente tenía una cara de loco que no se podía respetar pero y eso era lo que lo hacía grande yo, encima lo aprovechaba muy bien Quizás, ¿qué será de ese loco? Era muy buen actor. ¿Qué lata que no, ¿Qué lata que no esté? A mí, voy a decir algo. Me, me acordé de algo que me da mucha rabia, weón. Y me da mucha rabia. Ojalá, Juan, escúcheme, por favor, por favor, por favor. Este, de verdad, tengo que decirle. O sea, Chile, Chile puede tener muy películas muy de mierda. O, o, o hay, hablé del rescate del cine chileno. Y que hay que, películas que hay que rescatar. Y que para arriba, para abajo, va y ven, todo lo que queráis. Pero estoy, estoy haciendo un anuncio muy Espera, ¿Qué quiste mi general, mierda? Espera, espera, espera, estoy haciendo un anuncio muy brillo, muy brillo, muy brillo. Brigio. Tengo que te decir algo muy brillo, muy brillo. Muy brigio. No, no, no. El cine chileno puede ser una mierda, puede ir para arriba, para abajo. Bueno, todo lo que queráis. Bueno, todo lo que queráis. Pero es, lo que tiene es grandes actores. Grandes actores, de, bueno, grandes actores. Bueno, mm. que son inmensos, inmensos, ¿ya? Y hoy en día, pues, estoy haciendo un reclamo, ¿eh? general, de la, de la mierda. ¿eh? Hoy en día. Porque tú, no, no, no sé por qué el cine chileno, la televisión chilena de mierda, cuicos culeados te Dios no me da mucha rabia, me da mucha rabia, me da mucha rabia, por tienen fuera, tienen fuera de la del teatro, del, del, del cine de la televisión a Gloria Muchmayer. Weón. ¿Eh? Me parece indignante que Gloria Muchmayer, weón, es, es, es ganó ¿Por qué, un premio, un premio por qué? de actriz en Venecia, porque no la llaman a ningún lado, no, sé, no la tienen en una parte, en, no la qué, llaman con en la, weón, la película. No, no, no, no, no, no, no, no, no, la loca, no, no creo que sea política. No sé, no sé por creo qué, yo, porque son hueones, creo yo, porque son ahueonados, porque son cuicos culiados de mierda que no tienen puta idea de cine, ni de televisión, ni de, ni de, no, o sea, sí tienen idea de cine y televisión comercial culiada de onda, ¿cachai? Pero así de contenidos bacanes no los tienen. Entonces, por eso, con si tú, a Gloria Muchmayer, que es una actriz, y te lo, y te lo estoy diciendo, sí, bueno, responsablemente, que es del porte de Meryl Streep, de ese porte, pero latina, la tienen botada weón, bueno. me, me parece indignante y me parece tarjeta roja a todos los hueones del cine de la televisión chilena por, por a hueona, por la Está claro que estáis botegando tus fotos en la televisión. ¿no? Sí, ya, ya la tenía ya un poquito en más calla, Pero sí, no, es que, <risa> Ay, me, no parece, que dar, dar. me parece, indignante. ¿Cuál es no, tu es buco? que rato, me parece indignante que Gloria Muchmayer es tremenda actriz y ha ganado unos premios culiados que ya se lo quisiera cualquiera, weón, ¡Mmm, qué rabia. Y es, y bueno, y más encima, wow, qué raro. la guanda más encima, no es solo dramática, ella, ella ha hecho programas de humor. Y, sí, es encima, bueno. y, es un, y es muy divertida. Un actor o actriz cualquiera que te haga drama y que te haga comedia es un weón que, que te. Ya, wow, qué, wow, qué raya Eso no me voy a. Eso ah, era mi programa. Gracias. Ojalá ah, que alguien De Chile chileno me vea y me. Ah, respire conmigo. Sale sí, la gracias. flor de foto. <ríe> se ya. olvidaron la yoga bueno sí sí no no va sonado la... ah, ya no me respira no, pero pero tengo otros elementos como ah. los tilpatos de árbitro los tilpatos de árbitro de que, <risa> que me relaja <risa> la oye ya, dale, Ya estamos con año al año 90, el año 90. El duelo, Caluga menta, la frontera, historia de fútbol, chacotero sentimental. Ah, historia de fútbol. Se me olvida un botón este medio pero pero básicamente Chacotero el loco. Pero luego me hago el loco un poquito más después, después, porque el fútbol es la primera de Andles. La historia de fútbol yo creo, fue, yo creo que fue como la que más pegó después de Johnny preso ¿no? Porque Johnny preso fue como sí. la película del contexto, Johnny Simpeso, la otra era ha como... Porque es mucho de fútbol, como lo hablamos delante. Sí, pues. ¿Sabes lo que pasó con la historia de fútbol? Que fue una primera película que le fue bien, Taquillera, y que no tocaba ni un poquito de la hueá eh, política. Dale a tu caso, la tocaba solapadamente, gracias. gracias, gracias. Sí, el año años 90 seguramente no era una expresión Y de hecho... De hecho, es, ese concepto ya terminó de explotar con el chacotero sentimental. Sí, pues ahí, ahí, el peso, ahí el carro, ahí ya no se toca nada y el cine ya era comercial. Se pues está haciendo un programa, con, o sea, una película de cine que si bien tiene cierto peso, no, no es solo una comedia, sino que hay un guión un poquito más pesadito y unas cosas ahí más pesaditas, eh, es una película comercial, comercial, que le fue muy bien. A mí me gusta mucho el chacotero sentimental, la, lo, todo lo que estuvo involucrado ahí, y, y, y la historia, el chilenismo. Chacotero no soy muy amigo del chilenismo de cine. La, la, la, primera, la primera película es de... ¿De qué se trata el primer capítulo? El está separado. Miedo, el, el Chacotero, el siguiente son tres capítulos dentro de la película. Sí, está... está la primera... No, están los locos que no podían culiar porque están en es el Es el tercero, tercero. Es el la, tercero. Está la historia dramática de la... De la la del medio, y medio. El sexto. El sexto. La y primera, la primera es... Pero también era cómica. ¿Qué era? Sí. ¿Cuál era la primera de Chacotero sin? 30? No me acuerdo la primera, ¿no? Después hicieron una dos. Versión ah, culo de No, no, La de Daniel Muñoz, la de Daniel Muñoz con la Berta Lazala. No, no, Berta la, sala, la otra. Daniel Muñoz que, que se que, que se culeaba a la vecina y ya. después iba al sur, y cachaba que, que era. era primo del, del loco. Y la loca ah. llegaba al sur. Y la loca estaba media, media, media piteada. Está bien, está bien, están buenos. Lo... sabéis qué pasó? A mí me pasó mucho y después sacaron las dos. También con otra sí. historia, te pueden gustar o no. pero, pero bueno, no, bueno no, menos bien. Yo me después voy a a mí. Sí, después, pero después se llamaron siguieron. Sí. Porque el, el, chacotero, el chacotero sentimental se agarró con el director y lo puteó mucho el este el, el de, weón de, de del programa. El... Ah, no me sabía sí. esa historia. Sí, no me sabía el... esa historia. Sí. No con el de hecho, el loco se, tra se lo trató súper mal. El... No me acuerdo cómo se llama el directorio. ¿Cómo se llama el buen historia? Galá. Cristian ya yeah. Sí, horrible. Lo trataba de cualquier ah, ratón, no, ladrón, no, ladrón no, mercenario y la weá. Seguramente a lo mejor tuvieron uno. uno... Un, claro. A lo mejor tuvieron no, un okay, pequeño. No, no Tuvieron éxito y, y lo que pasa cuando de repente hay éxito es que se empiezan como a ratonear con la web pues, Asegurar... Sí, que bueno, sea. hay especular también Pero... Claro, Entonces... El volón... Vol vol no, pero... Vol vol un, un problema grave y él no siguió con el dicen no en las otras películas De hecho, te creo que dirigía él el, el, el Rumpi Creo que en el último sí, película sí, le dirigía Sí, es que se es que, dice es que, que lo que pasa es que estuvo muy raro Estuvo muy raro Tenía el chacotero sentimental, le hicieron el lago ganador Tenía sí. un programa radial El programa radial... Es que te ya, llena se... de guiones, solo, te llena de guiones. Oye, o sea, sí. Podías, yo yo robé yo, yo un poco en mis libros. Vale, vale, vale. Sí, pero vale. es que tú podías vale, hacer, la, hacer. Una, sí. una franquicia de películas de Chacotero sentimental y no tener fin. Sí, pues. Y no tener fin, o sea, una serie, y, y... Se la vendía a Netflix. Bueno, pero, hagamos esa weá. En tel... Hagamos esa wea. No, tú, puta, tú, no la podríamos tú, hacer nosotros, tú, tú. tendría que hacerla el rompi Pero, pero ah. puta. Porque Nosotros nos quedaríamos con el nombre Tú lo escribes no, me refiero. Y yo hablo con Netflix Netflix, Dale, te tengo, te tengo una así. serie, weón Y a Netflix le gusta el agua de 10, 20 Son 10 capítulos por temporada Te tengo 10 sí, temporadas con chiquemane te Toma, sí Cine y amor chileno, toma, toma toma Se llama El Rampa <ríe> El Rompoy. <ríe> el Chacotero sí, El, el bol, Chacotero Rígido el bolón es que hicieron la 3 y la 3 no tomaron historias del rumpi, sino que tomaron un guión gringo de como de relaciones personales. E hicieron una weá de mierda y actuaba Benjamín Pipuña Como la mierda, weón, como la mierda, un weón soporífero, weón, tal la tiro. A mí no me no me no me me aburrido Pero encuentro en la tele, no. no encuentro no básico, me el no. ritmo, el ritmo que siempre le trae eh. Todo, pero que, de la mierda, de la mierda. Bueno, <risa> por que... separado, ¿qué sí, pasa si sí, sí, un, sí, no, un día nos va actúa bien? bien, sí, actúa bien. Lo que pasa es que su estilo no me gusta. Es, es, es, es, es difícil al manguera que no suba O Cristian de la Fuente, que actúa <risa> para atrás, que actúa mal. Actúa como, es como que actúa intencionalmente. Yo el otro día Mucho estaba mal. pensando, cuando iba manejando, decía, ¿qué pasa si nos va bien? Y un día estamos en Miami, producto de un premio a alguna wea. Estamos en el y bar está en manguera, y está en... Así, así te, te imaginas en ¿eh? Miami, sí, Miami, Miami. Bueno, Están en un bar con Batman al lado conversando y con dos minas muy, Todo muy heteronormado muy, ya, pues, y un poco ah, más sexual sí, con backbunny Sí, Batman. Y, sí también, pero, pero y se el Batman acerca y sí que puede hacer lo que quiera dale, Sí, dale. pero yo estoy conversando con la chica Entonces se acerca, casi si se acerca Kirsten eh, de la Fuente ¿Lo quiere, quiere pegar? Yo le digo, yo le decía, no, la no, primera no. voy a decir, yo bueno te voy a ir. Él. Él. Él te odia. No, yo lo primero que le diría es, Cristian de la fuente era más grande que, que yo, y sé que, que tus manos, bueno, y tu corazón saben perdonar a la, a la gente. Es <risa> cobarde. A la gente que necesitaba o tampoco de publicidad gratis. Y te, y después cuando se da vuelta, ¡pah!, un combo en el Una... Eso es mi forma no sé. de la florida, es la la mi Mira, la floría. ¿Ah? ¿Por qué se te, te hagan la, no. la florida? ¡Ah, fácil, fácil. se sí, se dice que en la florida se pega por atrás. Se pega en la nube. Sí, no no más que Macul, no más que esos colchazones de Macul. No, en, en Puente Alto se dice que te rompen el corazón. Y en, y en la florida se pega, se pega de forma maletera por atrás. Ay, escucha, se ahí viste meme memes culturales chilenos. Ahí viste meme, memes, yo me quedé a que eso porque me llegó. No, Entonces, no, no, era meme de verdad. Un meme, bueno, que decían en una página de Instagram: decía, en las en Ponte, las puntas, te rompen el corazón. Y a mí, oh, no me llegó, Cali, porque me rompió el corazón no, la puntas. Me va, <risa> me va. Sí, no, Yo, no yo le voy a decir, mira, le voy a decir, Cristian, mira, Cristian, Cristian. Mira, Pálmate, no, logo, escucha, escucha. Así, mira, escucha, escucha mira, mira ahora en tu reloj, en tu reloj plateado Mira así, mira, ¿sabes qué? Mira, hagamos una cosa, mira, no, no ha ido bien, no fue bien <risa> tanto en este programa, venimos, nos hicieron un contrato, estamos ganando plata, quizás ah, no quizá, quizá, quizá, quizá nos acostemos con ella eh, antes que tú <risa> y, y él eh, tiene cáncer y y ah, no. y sida tiene tres enfermedades. en uno entonces vale, déjalo vale. tiene le quedan tres horas de vida inteligencia, <ríe> inteligencia. la chispeza del chileno con la de, le quedan tres horas de, de, de le da va a doler después no puede escuchar tengan power camina con chituales camina camina camina ah, vale. no. Bueno. cuando esté cuando te vengas tu método afuera sí ahora pago no esa weá, esa, esa templanza porque cuando tú estés tranquilo, dices, ah, camina, Julio, camina. Sí. ¿Y no miráis? Oh, qué sé. Dato para los hijos de las chingana. Un verdadero hijo de la chingana dice, camina el hueón y, no y no se mueve. Un músculo. Y no se mueve un músculo, puta. Igual yo me. Ah, la pensaría. Pero, pero si tú decís que un, que un hijo de la chingana tiene que hacerlo, lo voy a hacer. Un hijo de la chingana no mira y, y se camina. Carrito. Y dice, camina, Julio, camina. Y mira por tu lado. Y sigue caminando. Y, y el loco camina. Dale, sigo. Dale, sigamos.